Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos este mes, esta semana, lleno de bendición, con toda la gracia y con todo el impulso de nuestro Señor Jesucristo. Este mes, con todo lo que se proyecta, los invito para que lo pongamos en las manos de Dios. Vamos cada uno a poner, quiero invitarlo para que este mes, que iniciamos con la gracia de Dios, lo pongamos en manos del Señor. Los proyectos, los sueños, los ideales. El negocio, el viaje, el estudio, no sé. Todo en manos de Dios, mis queridos hermanos. Todo en las manos de Dios. Piense en este momento eso que va a encomendar. O la persona que va a encomendar. En tus manos, Señor, nos ponemos. Te agradezco, te bendigo, te alabo por este mes que me permites iniciar, que lo pueda recorrer, que lo pueda vivir en tu santa presencia. Amén bueno mis queridos hermanos vamos a meditar hoy el evangelio de San Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21 en aquel tiempo al enterarse de Jesús de la muerte de Juan el Bautista se marchó de allí en embarca a un sitio tranquilo y apartado al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos al desembarcar dio Jesús la muchedumbre se ha de ella y curó a los enfermos como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decir estamos en despoblado es muy tarde despide la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de Jesús replicó: No hace falta que vayan, denle de ustedes de comer. Ellos replicaron: hmm, o sea, Aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Él les dijo: tráiganme. Mandó a la gente que se acomodara sobre la hierba y tomó los cinco panes y los dos peces. Puso la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres y sin contar hombres y mujeres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, me parece providencial este mensaje para iniciar el mes, confiando en Dios. Cuántas veces el temor, el miedo, el susto nos domina, se nos olvidan. Y luego no creen luego no oran Cinco panes y dos peces alcanzaron por una multitud. Así que pongamos toda nuestra parte. Sí, a veces los problemas, las necesidades, las cosas como que nos sobrepasan, mis hermanos. Lo creemos y el Señor está con nosotros. El Señor es misericordioso y Él sabe dar cosas buenas a sus hijos. Así que adelante, mis queridos hermanos, este mes con toda la fuerza, con todo el entusiasmo en la casa y en la presencia de Dios. Señor, en tus manos nos ponemos. Guía nuestros pasos. Danos la sabiduría y la fortaleza para mantenernos en el camino del cielo. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos mis queridos hermanos, buen inicio de mes.